¿por qué mostramos esta. esta filmina? ¿Mostramos esta filmina? Presidente, no se preocupe. Desde aquí sigo yo. Argentinos, desde ahora, prepárense para arrancarse los ojos unos a otros, porque 14 días más vamos a cenar de cuarentena. entienden putos? ¿De verdad? ¿14 días más? La concha de tu madre, hmm. bueno, aún tengo fernet y fernet robot tengo Ya veo, deja de tomar eso, mira que yo lo tomé por dos semanas y mira como me dejó, eh me dejó la cara toda, toda loco, eh, eh Suba torrente, que nos vamos te Bueno, en el primer semáforo te baja y conduzco tus Cuidado, cuco. Con pedaíta, eh. ¡Ella tía.